Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Selene Vergara, tengo 26 años, soy de Panamá y actualmente soy licenciada en Logística y Transporte Multimodal, tengo un posgrado en Alta Gerencia y una maestría en Comercio Internacional y al igual que muchos de ustedes soy parte o fui parte más bien de IASEC UTP. Así que el propósito de este video es para invitarlos a todos y que quiero que todo el mundo se ponga en sintonía para que el sábado 24 de octubre estemos todos conectados para conocer un poco las enfermedades de salud mental. ASX Panamá está con esta súper iniciativa de poder compartir las enfermedades de salud mental, cómo manejarlas, qué son y cómo podemos afrontarlas, ya que sabemos que en tiempo de pandemia las enfermedades de salud mental han atacado bastante fuerte. Les invito a que no se pierdan este video, esta conversación va a ser de mucho valor, deben estar todos conectados y muy en sintonía para aprender que podemos ser un agente de cambio, podemos cambiar la sociedad y las enfermedades de salud mental no son un estigma, no somos bichos raros, somos agentes que podemos cambiar. Yo soy paciente de trastorno afectivo bipolar. Un bipolar es una persona que tiene periodos muy marcados de depresión seguido de algo que me llamado manía y quiero contarles mi historia, así que los espero el próximo sábado 24 de octubre. No se lo pierdan.